Con el No se reusa, se rehúsa, olvídate. Hola, chapote. Aparte está bueno porque le lo puse en el entrecejo, así. ¡RAC! Y te ah, depilás. ¿Aprovecha? Me quedo hermoso, si no, soy medio fría acá. ¿no? Y <risa> ahora pasa Linda la idea, ¿ah? Ay, ¡Ay, ah, ay, ach, ay, ay, ach. ¡Ay, le duele la naricita, pobrecita! Ah, ah, oh, pobrecita. Ay, oh, menos mal que no nací mujer. Porque soy muy peludo. El ah pelu. sí. No sé oh. por qué entonces se le interesa. Pero ¿cómo están? Pero bien, igual ahora, bien. Igual ahora los hombres también se depilan. Bueno, a vos no te no te interesaría Yo no soy hombre, yo soy payaso. Ah. ¿Sonfando el vago? ¿Quieres meter en una no. hombres y mujeres? Y no, de no, ver, no, ver, no, ver, no ver, lo que ¿viste? te es quería sí? decir. No, no, no para yo, nada. nada. No, Pascua. Bueno, Pascua. Eh, Chapote, yo te ¿Qué? iba a decir que ah, si sí. te gustaba eh, o si te molestaba, mejor dicho, tus pelos, nada, hoy existe la depilación definitiva y te olvidaste. Listo. Pero bueno, si estás bien así. Pero <risa> no, si me estás no. en ese terreno, orne, salí de ahí y salgo. Y yo no. no y si ah, no, pero no. la pincita ya bueno, no se usa más, Chapote. No, ¡Oh! por favor, no. Chapote, no, no, no sabes qué? Te sí. extrañamos un montón oh, Hace mucho que no venías En te... realidad, ¿vos me extrañaste esto? ¿Quiénes son? Ah, ah claro, está bien claro, ah, para? está la chica de intercambio y ahora claro. ¿Qué onda? Es verdad, porque cuando Los se fue como Fue el 31 de diciembre <risa> Por favor. Tío. Una especie de intrusos, tal cual, no, porque Cata es nuestra nueva integrante, sí. Catalina Aragona Muy buena adquisición, muy buena. <risa> pero adquisición. Además no sabes periodista, no, todo, todo. trabaja muy Diplomas bien. Colgados en la casa. No sabes la cantidad lado, de diploma. especialidades que ha hecho. Sí. Sabe de marketing digital, de todo. Súper inteligente necesitamos a alguien inteligente en el grupo. Sí. Así que está como. buenísimo. Sí. Y bueno, eh, y bueno y Amadeo, Amadeo, Amadeo parece que se fue a hacer la cola porque se fue a no. poner. No, no ¡Para! No! ¡Para! <risa> no, no, ah, estuvo fuerte, te... sí, ¡Para! Tito, bueno, te saca sí, el suelo, no, sí, por barbaridad. No, sí, porque son mal pensados, pero se fue a poner glúteos. Sí, glúteos. Gluteos. Glúteos. Glúteos. Sí, sí, glúteos. glúteos Entonces, claro, bueno, operan debajo del agua, todo un nuevo tema... Sí, sí, sí. Eh, ¿Y ¿por qué ¿y? se le destruyó estar, estar ahí sentado? Si sentado, así era Entonces, ¿qué dijimos? Llamemos a Matías a Fachero está preparado. Está bien, está bien, está bien, está todo bueno, una cosa Vos la, la rubia, una colo, pum, salimos por los barrios, ¿cuál es no ¿pero ¿Qué No, es ¿qué, ¿Qué es esto. Los ángeles de chat, Es medio colorado, es picoso, medio. Claro. Tenéis a Estamos colorados. También. Claro, para Colorado te tenemos a vos. Sí, pero es como muy. ¿Qué? Haciendo pagar derecho <risa> No, otra chica, decía yo. ¿ver? Ah, bueno, pero chapote, que... calmate ah, en un chapote, momento. Aparte <tose> chapote y la maestra para engachulli, te cuento que cuando yo. Mi tía, llegué, mi tía tu claro, tía. Claro, no, que no, no, venga tu tía lo eh, vean. Eh, me hizo un <tose> cuestionario, me lo hizo pasar pésimo. Eh, acá. ¡Man a la casa que? la gorda! Ah. Yo creo que la tía gira Pascualetti, me parece, ¿no? Me parece que la tía... Me parece que sí, sí no. ¿Este duro una semana? ¿Estás en la otra semana? Parece que sí, parece que ¿Se la que que la, de maestra. la maestra. No. Ay, sí, Para la amigo. recuperación de Amadeo. Marita, la... en este momento, vaya agarrando así el tenedor. No, no, no, ¡No, Marita, por favor! Claro. Chapote todo esto. ¿Por qué sí. tenés esa remera de Batman? Porque ¿qué se estrenó? Eh, ¿Por eh, qué se ah, eh, eh. Ah, la ¿sí? identificación ¿Sí? de la pandemia? No. ¿Cómo la identificación de la pandemia ¿Por no? Qué? ¿Es verdad, ¿Viste por el el que no se quieren comer el murciélago? El no, ah, plato de sopa visto bueno. desde arriba. No. Batman la viene jugando, poniendo el murciélago allá arriba. Viene un chino, hace tanto. Vamos a la imagen, Pobre, Batman. Pero se estrenó Batman. <ríe> <ríe> <Wow. ríe> ah, <ríe> Una de las 600, 400, 403 sí. mil es que, que habrán sí. ¿no? Dicen sí. que es muy larga, ¿no? Medio... Pero la, la fui a ver, fui a ver el estreno, me invitaron, eh, Warner Bros. Ah, me invitó. Oh, Qué complicado oh. sentarse atrás de Chapote con ese pelo, oh, ¿no? No bueno, ves nada no de la No, empiezan nada. Me empiezan a gritar y no. voy para atrás. <risa> claro, no, <lo> que <risa> claro, eh, ¡No! ¿Por no. qué bueno, la gente porque grita así? Y sí, porque es así. Entonces, si no, así, si no me voy peinado. Oh. ¿Me voy así? Ah. ¡Mirá, la lo me gala. Me voy así. Ahí quedas como el de la hamburguesa. Como por sectores. Eh, claro. eh, está, está bueno, no sé, se, se te pasa rápido. Es una buena Vean. historia. Eh, ¿sabe? Muchos han dicho... ¿Se acuerdan la película esta, cómo se llamaba? Brad Pitt, Maren Freeman, la de... ¿Nueve semanas? No, nueve semanas, no. No. Eh, ¿Siete pecados capitales? Ah, sí. sí. Es una pecado capitales con Batman. Ah, oh, mira, wow. oh, Qué mezcla rara. Ay, no las críticas. Bien. Los soy miércoles. Tratado. ¿Y cuántos chapotes <risa> le das? Me estoy dando cuatro <risa> chapotes. Sí, pero ¿cuál sí. es el máximo? El máximo es cinco. Ah, wow. No, no, no, no. Y yo ah. soy batmaniano, ¿eh? Ah, ah Mirá ah, que para... las de Nolan, bueno, en los chavones hablaban. Eh, ¿Tú para ¿tú para ah, las se Está fuera. Este va queriendo, va okay. queriendo. Viste que eso lo mataron al pibe de Vicente, el sí. Patito. Dijeron, este llegue. ¿Y el Patito qué hacía antes? De guampiro. ¿Ahora no sé. qué hace? De guampiro. Ah. Luego nació para hacer ah, tío. Tío. Y Chapote, venga más a sacar que le queremos ver el look con la remera esa, porque es cierto que está de moda esto de que vayan al cine vestidos ah, de Batman. De... Luqueados. ¿sí? Luqueados también quiero jugar. ¿Eh? Me trajiste algo para mí. Sí. Vamos a hacerlo. Chicos, arriba, vamos. Hablando de Batman. Sí. Vamos a hacer acá, vamos a interpretar y, oh, uh, una escena a los cuatro. Bueno. Ay, me oh, encanta. Bien. A ver, vamos ¿Eh? a La Es nueva. Bueno, el intercambio nuevo todos, chicos. La se la nueva, trajo las piernas la conductora. Eh. Eh. Es buena, bueno, la vamos puede, puede, ¿no puede ¿no eres? Eres? Más menos. Perdón. Bien, ustedes van a hacer... Uh, ustedes dos, los villanos ¿Sí? Oh. ¿Sí? Ah. Y si vos vas a hacer Gatúbela Viste que Gatúbela es media buena, media mala Sí, no sabes eh, sí. Cuando va a ver la película, al no final otra. muere Es Ahí, principalmente espoyaba, la... sexy <risa> spoileado la película Que a no. mí me gusta vestirme de Gatúbela Sí, sí, por eso no por Sí, saber. no, de verdad, no. cuando tenés fiesta de, fiesta de disfraces de disfraces. decís, ¿de qué aparte, te quieres? Me encanta das, das, das, ¿En serio? ¿El físico de rol? No, el coso, el cuerpo Claro, el, el físico de rol Bueno, eso Ay, Y ustedes, los villanos A ver, chicos, hay caracterización? personaje? Ejemplo, me gusta. de tribuna y guasón. que ah, ¿no? O sea, no, qué ah. peligroso es. Esto se va, esto se va al diablo. La, la, la, sí, la, la, la, la la, ¿Me lo prestás para esa. esta noche? No, oiga. <risa> oiga, de acá se va directo. ¿Usted va a ser el Joker? Bueno. Ah, Ay, mirá. ¿Pascual y Joker? Ya ves. ver. ¿Es me gusta? No, a ver. la y como de vendimia, medio esto parece que Claro, viste La hiedra venenosa Ay, Dios mío Ay, de verdad Rompió la plancha, perfecta Sí, sí, mamá, un saludo grande de la Que no vea el programa Qué rico perfume tiene la cosita Ah, ay real Pero es más hiedra Y sí, chicos, sí es la hiedra venenosa No, si la vamos a hacer No, la hacemos bien La hacemos bien Entonces, le hacemos la siguiente Sí, a ver cómo es Qué lindo Vas a estar acá sentada Acá sentada Sí, sentada Como si estuvieras atada a Manos. ¡Ah! ¡Ah! Okay. ¡Misionera! ¡Ay! ¡Ya! Ay, Chicos, tú lado, la mano. no estás desmadrando! ¡Venga, va! ¡Uno de cada lado! ¡Venga, uno de cada Antifácil. lado! ¡Antifácil! Está... Oh. ¡Ajá! Pues el ¿Sí? miércoles que viene venimos! un oh. cambio! ¡Me gusta que tú vayas porque lataron, la pero le dejaron las piernas al aire! <risa> <risa> <risa> ¡Ninguna tonta para que te salga! ¡No! Atarse. ¡Porque <risa> yo estoy asciende! ¡Ay, mira! ¡Ay, qué? ¡Para que haya rating! ¡Para que Bien, entonces, Bien. en un momento dado, el locutor va a presentar la situación sí sin capítulo en donde los villanos El Joker y la Venenosa han atrapado a Gatúbela por haber ayudado a Batman Ay, ¿Le Para puedo decir momento? guasón? Me gusta guasón, o le tengo que decir el Joker, discúlpame muchísimo. <risa> sí, para mí es para razón, loco. Para mí es guasón. te es es sí, el Joker? tiene no, no. razón y loco. Sí, Yo la también lo conozco razón. por guasón, el Joker. Que se les case, ¿sí? uh, No, claro. se me juego muchísimo. Y ella es la mujer claro. de gordota y la otra es yuyo claro. venenoso. Claro. Claro. ¿Cómo el yuyo? ¿Cómo sí, sí, sí, así? Ay. Sí, ¿Y el otro dale, gordito murciélago? No, claro. no, bueno. ¿La mujer qué? ¿Me dijiste a mí? La ya no me acuerdo Dije tantas El gato no sé gato. qué me no tenía que preguntar al toque oh. Ok, ok, dale, dale este, Sí, le puedo decir Que como le dijeron en México Le inventaron eso Y quedó el guasón Ah, bueno, el guasón, ¿El guasón? Okay. Ah, este... claro que es especialista en Batman se sí, no. sí, sí, sí, sí. sí, ah, sí. sí Bueno Chicos, soy Batnipedia. ¿Eh? Sí, está posando El guasón posa Todavía no me dicen Que no entra personaje? Perdón, perdón ah, El guasón ¿Está deboteando, sí. cacho? <risa> el guasón Está queriendo levantar algo sí, El guasón está de levante ¿Qué es eso? ¿Qué Aparte la máscara la más que va a estoy esperando indicaciones de que Y otra venenosa es la tía que está ahí esperando un trago en el la de casamiento. Tía que se puso Se le cayó la redada, se le volvió un mojito. mojito. En el mojón. Vamos, Vamos, Bien, vamos Vuelvo sí. a Voy la Que tiene a alguien Esperando en casa No, ¿sí? que, bueno no así, como, eh, esto Pero la máscara ¿Ah? Es un espanto Realmente ¿Ah? Guasón Disculpe que le diga La máscara de mí Ah, pobre. Bueno. No es la máscara no, ¿qué Es la percha Ah, oh, es bueno. no, no. Es la más barata Bien, entonces No la más, es la, más cara, no, es la más no, más si máscara No, si La máscara es para ustedes La máscara Está entonces Una presentación Y solo fue la presentación Digo, en el capítulo de hoy Usted dice Es un introducción Bien ese capítulo de Dios. Los, la, la, la, la, la, la, la, los Malvados la tienen pum. prisionera. Sal, sal, sal, pum. Entra Batman. ¡Sa sa sa! Salvo. vos pues en ese momento pum, te desataste. Sí, sí, ¿Sí? y te agarrás la piña con ella. Okay. Oh. Sí, y un pum pum. Dale. Obviamente tenemos que ganar, chicos. Bien. Chicos, se comen el pescado. Parece mandar el punch, punch, chum. Bueno, bueno, la Esperemos. Es ah, papi, apu, ¡Recién llega! ¡Soy nuevo! ¿Eh? ¡Soy nuevo! ¿Eh? ¡Cálmate! ¡Soy bien mano, eh! ¡Estacionalo no en un encontrado que yo lo pongo! Bueno, vamos bien. a hacerlo bien. Bueno, entonces, entonces. ¿Va la presentación? No, no sé qué viene. Ah, no, ¡No, sí! ¡Sí! ¡Presentación! ¡Pum! El comentario. ¡Pum! Así me dan tiempo de. Sí, sí, yo te alargo, te alargo. Pelea, ganamos y ahí en un momento dado viene... nos encontramos, que yo te salvé, ¿no es cierto? Y acabo tenés que elegir cuatro finales que querés que hagamos, ¿sí? Bueno. Vamos por el primero, mostrame el primero. Opción a uno. A ver. ¿Opción El uno? primer final puede ser. Dice que va, a ser No, no, ah, <risa> no. Para, no, para, bueno, no es para para. Esos son dos. Para, ¿Eso es hay eso un un chape? Chape? O sea, ¿me querés chapar? Y el no Estoy diciendo que vos elijas el final. A ver, son dos. Bueno, el chapé muy parecido. Pero el otro no se ve Pero es muy parecido al anterior. ¿Qué sé yo? No, bueno. Es que la nariz. Metió lengua ¡Qué cosa más Metió rara! Metí la nariz de pasar! Es ¡Aparte que es su nariz! ¡Qué <risa> paso, <risa> reloj? ¡Oh, este! ¡Qué como ah, de una hay, hay que como vuelta a Batman <risa> Hay que fuerte me da! ¡Ah, como no me da! Pero creo que no bueno, está bien, está No, no, está no, bien. No, no, no, no. no va a ser tarde. ¿Cuál bueno, es de girar a qué me Bueno, bueno Ay, sí. mirá, mirá Ahí lo dan vuelta ah. Ahí está Sí, Así es, más fácil. es cuatro, más fácil La cuatro porque no lo colgamos más ¿Eh? Entonces vos no digas nada <risa> <risa> Cuando sí. termina Sí Nos sorprendes con el final que eligió <risa> Claro, vos te rescatas Final ¡Pum! Y nos despedimos ¡Eh! papelitos todos Bien, ok, ok Perfecto Presentación, chicos, atentos ¿Dónde está la Película Tres. empieza Película de Batman chapot Batman Sí Muy bajo presupuesto <risa> sí. A ver la presión <risa> ah, <más> lo vemos En, en la la tú tú. el capítulo de ¿Tú? hoy ¿Tú? Veremos como los a que no se, se no, La, la tienen no secuestrada La pobre no <risa> Gatúbela Que no hable ¿Será caso no, el Guasón? ¿Será caso la hiedra venenosa? ¿Qué pasará con pobre Gatúbela y su piernas? ¿Quién podrá defender? ¿Acaso llegará? ¡Nadie! ¿Batman? ¿Acaso sabremos qué pasa hoy? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Pero vemos la batiseñal! ¡Sí! ¡Ahora! ¡ay! ¡La vemos! ¡La batiseñal! Oh, creo que veo la batiseñal, Guasón. Estamos en problemas. ¡Ya sabemos lo que, que eso significa! Para ¡Oh, no! ¡Son, ¿son mexicanos! ¡Es neutro! ¡Es neutro! ¿Qué? Oh Dios, ¿qué es eso? Oh. No sé qué es eso. Es un vampiro. No, es un vampiro grandote. Es el cobén. Ah, sí. Ah. ¡Wow! ¡Corriendo oh. por la ciudad! Quiero que sea ah. piedra. Sí, sí, sí. Posterera sí, sí, sí. que yo me voy a ¿Y cómo corren por la ciudad? Yo te quiero verlo, permiso, voy a sobrevivir Yo sé que te puedes salvar sola Pero bueno, una lluvia viene bien Yo te agradezco muchísimo, vale. No, bueno, con la gracia no hacemos nada ¡Claro! ¡Qué atractivo! ¿Quiere A ver, Entonces, ¿qué pasará en el capítulo de hoy? ¿Cuál será el final? ¡Qué liga Catúbela! Tengo que elegir uno de esos Y sí, estamos en medio de un capítulo bueno, eh, pará, a ver, mostrámelo de nuevo Chicos, a todo esto se es re... es el primero? Ah, sí, ¿El el primero? primera opción ¿El uno. El segundo es muy parecido al primero sí. bueno, bueno, opción ese tres, tres, Ese está bueno Son ver, Son fuertes para las mí, opciones El tercero para mí está bueno Me gusta que la hiedra se reincorporó Yo creo que el rey tiene se eso Pará, porque no solo se reincorpora la hiedra Sino que te aporta cosas A mí sí. me gusta ese Y el, guas Chacón. el guasón está durmiendo en la siesta en 10 minutos que El guasón aprovechó. me está desatando los cordones, el guasón ese, el de la lengua, lo hizo Michelle Pfeiffer. ¡Guau! Wow. <risa> eh, ¿Vos, chico, vos pero No sé, me parece. Sí, ¿no? ¿no? Me parece. Haz lo que sientas. La otra que el acercamiento y que termine y que. Claro, claro. ¡Está vos! ¡Para! <risa> <risa> <risa> ¡No! ¡Que la ¡La a de la ¡Para, pero tenemos el cierre! Siempre hay una amiga sonata. <risa> ok. pero porque me das el hueso. Sí. ¿Eh? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡A ver! ¡Qué bueno! <risa> ¡Ay, se va a la volada! ¿Qué, ¡Qué ¡Y nos vamos volando! ¡Sí! ¡Ay, que está frío! ¡Sí! <risa> ah, ¡Y vos estás muy caliente! ¡No, bueno, chicos! ¡Chicos! ¡Las alitas, las alitas! Ven, chicos! Ah. A ver. Ay. Ay. <risa> y chicos, la técnica. Uh, falló. Ay, me gusta. A seguir y el podría truco. sonar el gato volador. Van más ¡Gancha! ¡Pobre! ¡Adiós! ¡Pobre! ¡Adiós! ¡Pobre! ¡Adiós! ¡Gancha! ¡Winner! ¡Winner! ¡Gancha! ¡Gancha! ¡Gancha! con ¡Gancha! ponemos Me encantó, chico. Wow. gusta estaban? Wow. todas linda! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué Gracias por estar de otro lado Con bueno, esto no quedo tan seria, ¿no? Pero bueno No, bueno seria, no, Hemos claro. hecho cosas peores En este programa Así que esa fue Gracias por elegirnos, somos recontras <risa> felices De hacer para todo Y quédate con nosotros <risa> hoy En especial De Batman no Aquí subir, en el programa sí. Esperamos no que haya pasado <risa> muy bien no. Ay, tiene luces ¿Tiene luces? Oh <risa> Ay, no, no deja de sorprenderla Guatúbela La, la quiere enamorar Los efectos especiales A ver, ¿qué dice? Es Más poderoso Necesito, ¿no? ¡Wow, no. chicos! Producción! impresionante! Sí. ¡Qué Hollywood! Sí. ¡Qué Hollywood! Sí. Hasta acá llegamos. Nos vemos mañana. ¡Los queremos. Te sí. sí. sí. sí. quedamos sí. con la edición central de la noticia siguiente. ¡Chao! Gracias. ¡Chao! ¡Nos vemos mañana!